En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debemos reflexionar sobre el origen de esta fecha. Una fecha en que un grupo de mujeres exigían los derechos laborales que les correspondían de manera pacífica y que lamentablemente encontraron su muerte. Es importante reconocer las desigualdades a las que hemos estado expuestas y que enfrentamos en diferentes esferas. Además, reconocer los valiosos aportes de nosotras, las mujeres, en la sociedad. Debemos continuar esa lucha, haciendo valer nuestras capacidades y destacándonos como entes productivos de la sociedad. Considero que debe destacarse, sobre todo, la evolución que ha sufrido la mujer, que hemos sufrido nosotras, con el paso del tiempo, que nos ha empoderado no solamente del rol laboral en diferentes esferas, tanto sociales, económicas como sanitarias, sino que también hemos permanecido muy fuertes en nuestro rol de mujer, madre, esposa y cuidadora del hogar.